Por la raíz cuarta de X al cubo por la raíz cuadrada de X. Bueno, acá en la propiedad hemos puesto solamente tres, tres radicales. Pero pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser lo que usted, lo que usted escriba. Pues mira aquí, empezamos. Y otra cosa, claro, acá todos, eh, digamos, toda la base es...